Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Tenemos otra reunión teórica, y ojo, en la tendencia nuestra siempre, teoría para la práctica. ¿eh? A mí nunca me van a oír hablar de hipotiposis o de actante. Me van a oír hablar de descripción y de personaje. ¿eh? Quiero que me entiendan, quiero que la gente entienda y aprenda. Todo lo que yo aprendí, trato de dárselos a ustedes. Y una pregunta que me hicieron por WhatsApp en el grupo que, oh casualidad, o oh, casualidad, me la hizo no, no. Don Ernesto Bermúdez, figurita recontra repetida como dijimos en el programa anterior enfocarlo no era así, si nos hace la pregunta de vuelta Estaba leyendo un cuento de Roald Dahl, eh, la señora Bixby y el abrigo del coronel Recomendado sí. exclusivamente en este largo, Tal cual, recomendado por Marcelo Y me llamó mucho la atención eh, los primeros cuatro párrafos que, donde no arranca con el cuento, sino que hace una especie de pintura de época este, para mí no este, donde dice cómo lo, los jóvenes se casan cómo se separan y, y después y dice que después los jóvenes eh, se reúnen ya de más edad a contar sus, este, sus este, tristezas en un bar y hablan de este, los matrimonios este, malogrados y cómo en realidad es un negocio el negocio de las mujeres este, en esa época el, el matrimonio y el divorcio matrimonio y divorcio así iban quedando esquildados este, me llamó la atención que tarda cuatro párrafos largos en, en arrancar el cuento y decir acá hay uno que les puede llegar a gustar por cómo la, la pérfida termina ¿no? Uh -huh. Entonces digo, bueno, quería saber tu opinión, Marcelo, porque es este. Eh, lo, que me, lo, que me, lo que me consulté a mí mismo es: a ver, si yo escribo esto y se lo llevo a Marcelo, ¿sí? Este, según las teorías que hemos visto y las prácticas que hacemos, seguramente es, un, es algo para, para terminar recortando. ¿sí? Sin embargo, a mí me gustó. Bueno, la clave está ahí, está justamente en el gusto. Quiero aclarar una cosa, yo estoy preparando un libro que vendría a ser el quinto libro sobre estilo que se titularía Corregido y aumentado, está dentro de mis planes editoriales si Dios me ayuda eh, se va a publicar, es un quinto libro, acuérdense, taller de contribución hacer el verso a través de escribir, a través de corregir y este en este libro pongo ejemplos de autores absolutamente consagrados y Roald Dahl es uno de los autores consagrados en donde mostramos problemas estructurales y de estilo de los autores. ¿eh? Incluso hay un mejoramiento, eh, humildemente, del comienzo de uno de los más grandes cuentos de la historia, que es La gallina de Goyada. ¿Con esto qué quiero decir? Eh, Marce, yo te, te, no es la actitud de él, ¿eh? pero hay gente que dice, ah, si lo hubiera traído fulano de tal, vos lo hubieras aceptado. No, le digo, no, si fulano de tal se equivocó, te lo voy a decir y me chupa me importa un pito, casi digo una barbaridad, me importa un pito si lo escribió eh, este, Mongo Aurelio eh, o, o quien Katzo sea, las, las únicas sagradas escrituras, son las sagradas escrituras. ¿eh? La clave está en lo que decía recién Ernesto, a mí me gustó, claro que sí, ¿cómo no puede dejar de gustarte un, un prólogo que dice exactamente esto? Vamos a llamarlo preámbulo, porque técnicamente es eso, es eso. Eh, Pero Marcia, a mí en el taller me dijeron que los cuentos tienen que empezar quemando goma. Perdón. Los cuentos cuyo tema empieza quemando goma tienen que empezar por, por necesariamente. Ustedes creen que hay una sola manera de comenzar un cuento. Acá nosotros los que estamos en presencia de un narrador neutro, técnicamente se llamaría intromisión del autor, en donde Rualdán... Cuenta, digamos, qué piensa él acerca de la avidez de ciertas mujeres ¿no? y la esclavitud a la que se someten a ciertos hombres. El cuento, como decíamos con los muchachos, la señora Bixby y el abrigo del coronel. Miren cómo arranca. ¿Quién me va a decir que esto, digamos, no le va a gustar? América es la tierra de la oportunidad para las mujeres, quienes poseedoras ya de alrededor del 85% de la riqueza del país en breve se habrán hecho con su totalidad. El divorcio se ha convertido en una operación lucrativa de sencillo arreglo y fácil olvido que las hembras ambiciosas pueden repetir cuantas veces gusten negociando beneficios que alcanzan cifras astronómicas. La muerte del marido también aporta recompensas satisfactorias y algunas señoras prefieren confiar en ese expediente. Saben que la espera no será demasiado larga pues el exceso de trabajo junto con la hipertensión no tardarán en llevarse al pobre diablo, llamado a expirar ante su escritorio con un frasco de Bencedrinas en una mano y una caja de tranquilizantes en la otra. Sucesivas generaciones de juveniles americanos no se desaniman, lo más mínimo, ante ese espantoso panorama de divorcio y defunción. Cuanto más aumenta el índice de divorcios, mayor se hace su ahínco. Los jóvenes se casan como ratones, apenas entran en la pubertad, y una buena proporción de ellos tienen en nómina un mínimo de dos ex esposas antes de cumplir los 36. Mantener a esas señoras conforme al tren de vida que están acostumbradas les exige trabajar como esclavos, que es ni más ni menos lo que son, hasta que, por último, cuando van alcanzando precozmente la edad madura, un sentimiento de desencanto y de temor empieza a infiltrarse los despaciosos de en el corazón. Y así les da por reunirse a última hora del día en pequeñas y prietas tertulias en clubes y bares para despachar sus whisky y tragar sus píldoras y tratar de animarse unos a otros a base de anécdotas. El tema fundamental de esas historias jamás varía. En ellas intervienen siempre tres personajes principales, el marido, la mujer y un canalla. El marido es un buen hombre, honrado y trabajador, la esposa está aimada, falsa y lasciva, e invariablemente tiene algún enredo con el canalla, cosa que el hombre es demasiado bueno para sospechar tan siquiera. Negras pintan las cosas para el marido. ¿Llegará el infeliz a enterarse alguna vez? ¿Está condenado a ser cornudo el resto de su vida? Sí, tal es su sino, pero espera. De pronto, merced de una brillante maniobra se desquita por entero los agravios de su depravada de esposa que queda anonadada, estupefacta, humillada, hundida. El auditorio masculino, congregado ante la barra, sonríe mansamente para sus adentros y se consuela un poco con la fantasía. Aunque circulan muchas historias de este tipo, anhelosas invenciones de un mundo de sueños, obra de la desventura masculina... La mayoría de ellas son demasiado fatuas para ser repetidas y también demasiado picantes para confiarlas al papel. Existe una, sin embargo, que parece superior a las demás, en particular por el mérito de ser auténtica. De extraordinaria popularidad entre maridos defraudados dos o tres veces y en busca de solas es posible que, de contarse usted entre aquellos y no haberla oído previamente, encuentre gusto en su desenlace. La historia se llama La señora Bisby y el abrigo del coronel, y su argumento es más o menos el siguiente. Punto. Y aparte, el señor y la señora Bisby vivían en un apartamento más bien pequeño, en un lugar cualquiera, aparte de centro Bueno, realmente, el que no le gusta esto, tiene que estar muy emputecido por todo eh, la forma mentis de esta época. La forma mentis es la forma de pensar. ¿eh? La, eh, paquetitos como son, viste yo pienso, van ta, ta, ta, ta, ta, ta, y votan o a, a, a Coca-Cola o a Pepsi. ¿eh? Bueno, eh, si no estás tan hecho pelota, te habrá encantado esto. Y es más, Roald Dahl te está diciendo que sos un cornudo, te está diciendo, si vos sos cornudo como este tipo, te lo está diciendo sí o no. Es terrible esto. Cualquier persona bien pensante, que para mí significa no pensante, agarra esto y lo rompe. Nosotros lo disfrutamos. ¿Por qué? Porque estamos tratando de aprender. Somos escritores y tratamos de ser mejores escritores todavía. Ahí está un poco la clave de la cuestión. ¿Te gustó? Pero claro que sí. ¿Y quién te dijo a vos que no había que poner preámbulos cuando piensen en esto? Que esto lo hablamos en el grupo de WhatsApp. Piensen que el señor Edgar Allan Poe, que era un señor que había definido la short story, ¿eh? como se la conoce hoy día, hasta incluso ha dicho en el texto ese Hosson, dejo después abajo en, el, en la descripción, en la bibliografía, dejo el link, había determinado qué cantidad de palabras tenía que tener un cuento, para hacer un cuento. Cuando todo el mundo escribe kilométricamente, uno dice, pero espera un cachito, si Pau iba tan derecho al grano y siempre decía, Ojo, que hay que mantener siempre la unidad de efecto y la unidad de efecto se mantiene, digamos, se obtiene, no, se consigue, eh, se mantiene y se consigue eh, eliminando todo lo que no contribuye a la unidad de efecto. Quiere decir que si Poe no eliminaba los preámbulos, ¿significa eso qué? Que el preámbulo, los preámbulos de Pou contribuyen a la unidad de efecto. ¿Me explico? Esa es la, un poco la cuestión. Stevenson decía lo de la carne como era que lo decías vos, Lucas, que segunda camarografía de Lucas, que el cuento, el principio y el final del cuento son hueso del mismo hueso y sangre de la misma sangre. Bueno, ahí está la cuestión, ahí está la cuestión. Cuando lean este cuento van a ver si el que lo leyó ya lo sabe, después le dejo también el link, lo sabe perfectamente. Pero, <ríe> si hubiera habido un alumno irrespetuoso ¿Mm? que me dice, vos, si me hubiera venido Dahl, me hubieras dicho que esto no servía. ¿Saben lo que yo hubiera hecho? Miren, voy a mi libro, 25 noches de insomnio, busco un cuento titulado Tiempos Difíciles, página 113, lo leo. Tiempos difíciles salieron casi. Quien sostenga que los actuales programas educativos son absolutamente ineficaces se equivoca Figueroa, y la historia que estoy por contar les demostrará la medida de ese imprudente error de geopolítica. A despecho de los descreídos, mi relato cuenta con el aliciente de ser verídico en un 92,7%. Absténganse, mis ocasionales lectores, por lo tanto, de tildarme de conspiranoico. Todo lo que narraré enseguida sucedió y seguirá sucediendo. Cambiando a algún que otro nombre, alguna que otra circunstancia, aquí les dejo pues otra vez la historia. Gracias a ella podrán comprender, acaso definitivamente, los alcances de los hasta ahora exitosos planes que el nuevo orden mundial y el poder internacional del dinero aplican en los distintos estados nacionales para liquidarlos por siempre jamás. Asimismo descubrirán porque nuestros jóvenes no tienen la menor idea de quiénes fueron, pongamos por caso, Louis Armstrong, Lance Armstrong, Neil Armstrong, el Petit Sobrejudo, la Gorda Matosas, el Flaco Calíbula, Ante Garmaz, Ante Markovic, Ante Pavelic, Diez Lorenz, Lawrence, Lawrence darren Darren o Lorenz de Arabia. ¿Y por qué también son ajenos al paradero del cerebro de Kennedy, a la preparación de un buen asado a las brasas o al diseño de la letra O con un vaso, un lápiz y un papel? Hace décadas yo fungía como hombre orquesta en una petrolera multinacional de primera línea y sigue el cuento, y sigue el cuento. Este, este muchacho Roald los está tratando a los hombres, a la mayoría de los hombres de cornudo, yo estoy tratando a la mayoría de los jóvenes de que no, no se ni hacer no es culpa de ustedes ¿eh? no es culpa de ustedes ¿Mm? pero sepan sepanlo sepanlo a que no se están sometiendo hay después en la marginalia una pequeña reflexión la marginalia la marginalia de tiempos difíciles dice así porque el libro mío, de paso, compre Lonna, el libro mío, este, Tiempos Difíciles, tiene, como todos los otros cuentos, una nota al final. ¿eh? Cada uno está, tiene cuenta el origen del texto, etcétera, etcétera. Como le pasa a cualquiera, vengo recopilando en mi memoria esta es la el comentario a tiempos difíciles, anécdotas jugosas, cosas que nos ocurrieron a mí y a los demás pero casi ninguna alcanza el rango de cuento por más riqueza humana o inhumana que desplieguen. cuento y anécdotas son dos estructuras muy distintas y distintos son sus objetivos. De paso, repasamos lo que estuvimos viendo en anteriores programas. Eh, la maquinaria del cuento, como enseñaba Cortázar, puede compararse a una especie de trampolín psíquico que nos lanza ontológicamente, es decir, a nivel del ser, mucho más allá de los límites de la mera historia que uno pretende contar porque en la esencia del cuento hay un sentido de universalización, de radiografía del alma, que la anécdota no tiene ni pretende tener. Alcanzar dicho rango, cuando uno está dispuesto a aprovechar sucesos verídicos para obtener de esa materia prima relatos verosímiles, requiere de un olfato especial. Cuando a un experto le ponen ante los ojos una narración X, su intuición le hace ver, sobre todo en el final del texto, si tal historia cierra como cuento. Los escritores primerizos suelen traer al taller especies narrativas lejanamente emparentadas con el cuento, casos, retratos psicológicos, descripciones y, desde luego, anécdotas. Y por eso, una de mis tareas habituales es mostrarles cómo pueden llegar a convertir esos textos en cuentos que apasionen, hasta que ellos puedan descubrir por sí mismos ese cómo. El cuento requiere otra elaboración. Si alguien pretende trasladar las cosas al papel tal como fueron en la realidad, Posiblemente la historia no tendrá ni pie ni cabeza, literalmente hablando. El trabajo consecuente y necesario me recuerda la diferencia que hay entre tararear una melodía inventada y volcar esa misma melodía en una partitura y con signos claros para que otro pueda ejecutarla. Pues bien, con cierto episodio que solo referir realmente se da un fenómeno notable. Se trata de la única anécdota de mi vida que puede ser llevada al papel casi como pasó en la realidad y venderla como cuento. Esencial y fácticamente hablando, todo lo que sucede en tiempos difíciles entre las frases hace décadas y de nuestros tiempos tan difíciles es completamente verídico. Para su escritura a partir de un hecho real, una historia desgraciada que me tocó testimoniar hace muchos años. Pero con este relato yo ya estaba dispuesto a ir un poco más allá. La índole de 25 años de insomnio me llevaba a tirar la casa por la ventana ese párrafo que dice, pero me equivocaba de medio a medio, introduce una novedad en la historia, anuncia que las cosas no han terminado, que van para adelante. Por eso la necesidad del preámbulo, insisto, por eso la necesidad del preámbulo de los dos primeros párrafos, para que el nuevo cuento, con su nuevo final, cierre simétricamente. Un poco de yin en el yang y un poco de yang en el yin. Dos curiosidades. Para el preámbulo pesimista y el loco final ministerial, me inspiré respectivamente en los relatos La señora Bisby y el abrigo del coronel del galés Roaldal y Víctorcito, el hombre oblicuo de nuestro Isidoro Leistel. Un, el universo de citas me incita. Bueno. Juro y recontrajuro... Tráeme recién hablamos la Escritura, Tráeme una Biblia, no tengo que jurar, no se debe jurar, pero voy a jurar que esto no fue preparado. La pregunta vino de la más sincera este, humildad y desconcierto y fue contestada de esta manera. ¿no? A veces precisás preparar al lector para que tu historia funcione mejor. No, no es al pedo. Yo con esto no quiero decir, por vista de lo pendular, ¿no? Bueno. Vos no votaste a Macri, ah, sos kirnerista. Vos no votaste a Kirner, ah, sos... Bueno, basta de ese binomio estúpido, ¿eh? Tercera posición. Eh, si te conviene, conviene, y lo hacemos. Eh, dicho de paso, los gobiernos que estuvieron bajo la tercera posición, ¿eh? lo que la gente conoce como fascismo, no tenían programa, no tenían programa. No había un librito que te diga, así se tiene que escribir, así se tiene que hacer. Hacían las cosas que necesitaba la gente, punto. Y vienen los, los que ya sabemos y te dicen, ah, pero eso es populismo, Falco funcionó. La gente morfó, la gente tuvo trabajo. Así que no jodamos mal Si funciona, si funciona, tener, digamos, un preámbulo en un cuento, el, ojo, el único cuento de Roald Dahl que tiene preámbulo el único cuento de los 100 cuentos que escribe hasta ahora, que tiene preámbulo también. No estamos diciendo que esto es lo que se debe hacer. ¿eh? No, ah, Marcelo dijo en el otro programa que había que escribir un preámbulo. No, hay que escribir cosas que funcionen, concretamente que funcionen. Y si funciona, que el cuento parta, digamos, digamos, quemando goma, bárbaro. Y si el cuento necesita un pequeño croqueteo, y bueno, flaco, lo necesita, lo necesita. A veces que uno tiene ganas de ver una película, europea, medio lenteja, pero densa las hay, hay buenas películas europeas también, pero otras quiere ver una película como Terminator como, como Titanic, por ejemplo ¿eh? ¿por qué no? digo yo por qué no el tema es que es bueno todo todo lo bueno ¿por qué ver una película mala? vean Joe Joe Rabbit, debe ser la película más estúpida de la historia del cine ¿m? ¿y por qué la voy a ver, Marce? bueno, para poder comparar con lo bueno Muchachos, esto ha sido todo. Gracias por la pregunta. Pulgar arriba para el canal, para Maceo y Marco. <risa> ¿Sí? Si quieres ya. mandarle dos, un poco más entusiasmo. Bueno, vamos <risos> bueno, gracias y la seguimos con todo esto que es Canal Taller de Corte y con... <risa>